Un sistema del Estado ha sido muy, muy complicado o, o muy complejo, digamos, determinarlo en sí, porque para mí, desde lo más personal, el, el Suma Causa, y lo vemos desde las condiciones de clase de la sociedad, ¿no? eh, Yo lo que, lo que he visto para el Suma Causa y en. en, en en el pensamiento o en el sistema occidental es construirte una casa buena, tener un carro, eh, tener acceso a los servicios eh, básicos, eh, tener acceso a la educación y, y mediante eso es como que se, se fueron como volteando, digamos, esta... esta este verdadero es una causa que teníamos los pueblos indígenas es eh, una causa y en, en español es el buen vivir es el estar bien y, y eso determina que del buen vivir es todo esto no el, el, desde la visión digo occidental es tener todo esto pero si vamos a una lectura así digamos político, sociales es una causa y se ha visto esto eh, desde la parte occidental. Por eso los pueblos indígenas fuimos como un poco golpeados también con, con, esta, con este término, digamos, que justamente una causa y para nosotros como como quichuas, como nacionalidades es es el buen vivir eh, en armonía con, en la comunidad eh, lo que contaban las compañeras no el, el ir a la pesca, ir a la chacra, cultivar en, en las chacras, los alimentos, eh, en la pesca, ese, ese equilibrio con, con los ríos, con las cascadas, eh, el equilibrio con la, con la selva, de no destruirla, eh, de, de que haya como una conciencia también en la extracción de, de, de las necesidades en el tema de recursos, ¿no? de, de recursos eh, no renovables, decirle así, pero justamente eso, eso se tergiversó, el suma causa y también era para el Estado decir que debemos extraer eh, los recursos eh, no renovables como el petróleo, la minería, la expansión de hidroeléctricas. Eh, se fueron expandiendo, digamos, en los territorios. Eh, sin que los pueblos tengamos como esa consulta, eh, que si estamos de acuerdo o no. Entonces eh, eh, fue como, como algo bien bonito escrito en, en, en papeles, pero en la práctica no, no se pudo eh, eh, ver, digamos, ¿no? esta, esta aplicación, esta terminología que es desde los pueblos mismo el, el tema del suma causa. Entonces, eh, eh, siempre ha estado, como en eh, yo he escuchado en las asambleas de, de nuestras propias organizaciones, desde el movimiento indígena, que aún siguen en, el, en ese debate de, de, de suma causa y qué es lo que queremos como pueblos indígenas también. Qué es lo, cómo queremos que el Estado nos comprenda que, que, que estamos los pueblos indígenas y... Y que pueda haber como una mayor eh, igualdad, equidad también, digamos, como pueblos indígenas. Y, y eso justamente es una lucha. Es una lucha que sigue, que, que se sigue peleando, ¿no?, eh, contra el sistema del Estado. Eh, y la terminología del causa xacha es una es una propuesta eh, que nace eh, desde la nacionalidad quija en este caso de los compañeros de la comunidad de Sarayaco ellos nacieron con, con esto del causa xacha la, la selva viviente que tiene varias eh, tiene varias propuestas, digamos desde las comunidades indígenas, una visión, digamos, de equilibrio entre el hombre y la selva eh, eh, que justamente está enmarcada dentro del de conocimiento, desde la espiritualidad eh, para poder defender la Amazonía eh, y justamente es eso que se quiere que, que los estados, eh, de, de hecho en el Ecuador, somos poco escuchados con, con, con esta propuesta. Y, y lo que lo se que ha escuchado es que afuera, eh, ya en la parte más internacional, somos escuchados. La propuesta es, es bonito. Es, ellos están así como encantados de, de, de poder ayudar esta propuesta, pero dentro del Estado no. No, no somos muy escuchados. Y yo me acuerdo que la propuesta del, del, del Causa Xacha nace en el 2011. Eh, bueno, yo ahí es donde yo me vinculo también en, todo esta, en, en, esta, en esta lucha, porque había la licitación de la décima ronda petrolera y era una lucha bien fuerte. Eh, también... No me acuerdo en los años cuando los compañeros de Sarayacu luchan también por, por defender su territorio contra la empresa petrolera que quería entrar. Entró de hecho eh, violando los derechos colectivos de la comunidad, entonces desde ahí van construyendo esa propuesta y en sí se lanza esa propuesta en el, 2000, en el 2011, 2012, me acuerdo. Y ahí eh, se han ido enmarcando en, en esa propuesta ya para que eh, la nacionalidad quichua en, en pastaza se pueda como eh, pueda ir como socializando comprendiendo lo que es el, el, lo que se quiere con esta propuesta del Cautaxax entonces eh, realmente eh, es una visión desde los pueblos de nosotros desde los quichos entonces eh, lo, se lo está proponiendo al estado eh, como un modelo de de equilibrio, de, de, de, de guardar la selva, de, de cuidar también los recursos eh, no renovables, digamos en este caso del petróleo, la minería, y, y, y, y nos encontramos de hecho en eso, en, ese es el momento de, en este, este es el momento de, de poder discutir, de debatir y también, de hecho, apropiarnos también como jóvenes que, que se está construyendo esa propuesta para poder defender la selva. Y bueno, eso es lo que yo les podría compartir eh, sobre estas dos terminologías que son bonitas, que, que, que, que dentro de estas terminologías hay toda una, una hay una historia, hay, hay luchas, hay... Hay un conocimiento espiritual, hay un hay, hay una propuesta de, de poder eh, generar este equilibrio eh, entre el hombre, la mujer, la naturaleza, la selva, la tierra, digamos, ¿no? Y, y, y ahí está, eso es eh, lo que podría compartirles.